...makers. Bienvenida, Jared Qué gusto, qué gusto tener una, una comunicación de bienvenida. Eh, vamos a hablar de de hoy y luego no voy a enfocar tanto a lo que son los, los fundamentos. Vamos a, a presentar... Eh, una, la idea de hoy es conocer cómo trabajamos nosotros aquí en Ciudad de México nuestras llaves, nuestros, nuestros hombres llaves para los linebackers. Nosotros jugamos una defensiva, una defensiva over, que es una 43 y lo que vamos a ver el día de hoy es eh, un frente 43, sin blitzes, es un frente, es un frente con una cobertura de zona para que eh, nos vayamos eh, metiendo a esta parte de sí, la. Como les mencionaba importante, jugamos una 43, es una defensiva simétrica a partir de lo que es el linebacker mic. Si nosotros lo analizamos del Mike a la derecha, hay el mismo número de gente que del mic a la izquierda Y están colocados de modo que cada uno tenga una grieta de asignación ¿Sí? Que como lo mencionamos en la segunda parte, tengamos siempre un jugador player al lado de la pelota <coughs> ¿Sí? tengamos un, eh, un plus player y un cutback player que son los tres linebackers y ahorita vamos a ver cómo nosotros lo trabajamos eh, qué es importante algunos detalles para Mike ¿sí? si Mike tiene un flujo sin pulls él se va a seguir moviendo el flujo si el Mike tiene un movimiento de pool ¿sí? él va a hacer un, un, una redirección que le llamamos aquí over the top que es moverme al lado contrario ¿sí? en la nalga del hombre que está de pool o el segundo pool, ¿sí? sin rebasarlo y manteniéndome siempre en el hombro interno de la pelota. ¿Sí? Ese, es, ese es como nosotros estamos trabajando esa parte. ¿Sí? Si lo hay para diccionar, ¿sí? le llamamos sobre de top. Para no decirle toda esta parte, tenemos un vocabulario, lo hacemos muy corto para que los jugadores, sobre todo el día de juego, no le tengas que decir al chavo, si hay un pool, te tienes que mover, sobre hey, de top. Él tiene que identificar rápidamente cover de top. Es toda esta información. Y él ya lo tiene que elegir. ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguna duda, coach, no lo entendí, no me queda no claro, yo lo pongo así y lo podemos compartir. ¿Está bien? Siguiente. Identifica... No, no, siguiente de línea. Gracias, coach. Identificamos rápido quién es el linebacker al que le van a jugar el Arpio. ¿Sí? Yo puedo identificarlo rápido y puedo diferenciar cómo se va a mover un hombre que tiene un RPO y quién va a jugar un one step. Parece lo mismo, no lo es. un RPO hay una lectura y aunque tira rápido la pelota, es muy diferente a que haya un movimiento de fullback o de corredor y yo saque el balón y, de, y tire, eh, no importa el lado. Son dos salidas diferentes, tengo que conocerlas. Tengo que saber la diferencia para yo poder enseñarle a los linebackers que no se mueven igual. No se mueve igual el linebacker win, que es el linebacker que tiene el corredor en contra, que cómo se mueve el bop, bueno, el sam, aquí le llamamos bok, sí, y cómo se mueve el mic, que también tiene una llave diferente en la caja. ¿Sí? ¿Alguna duda? La triangulación. Eh, nosotros trabajamos mucho en esta obra con los linebackers afuera, pero eh, anteriormente triangulábamos al linebacker. Del último hombre de línea hacia el receptor eh, externo más cercano a mi posición. Y nos damos cuenta que, que, es, que es muy bueno si la pelota está en el centro. Pero cuando la pelota no está en el centro y entonces tengo que abrir y empieza la disyuntiva entre si abro la para evitar un rápido adentro, si hago un pase muy rápido, o meto a la a la caja para poder jugar el gap B. en algunas situaciones, como nosotros tenemos nuestra OVER. Y lo que eh, ajustamos es la triangulación, como les mencionaba, siempre la hacíamos del pie externo del último hombre de línea sobre el número 2. Ahora lo que hicimos es ajustarla al pie externo del gap, en este caso, si no hubiera Tyrell. Y pareciera mentira, pero ese espacio que tú recuerdes en tu triangulación te permite que el jugador pueda estar leyendo con una buena lectura, puede estar jugando su gap de, de asignación en carrera. Son pequeños detallitos, pero ese pasito, ese paso en medio con una buena lectura, es un jugador que puede perseguir perfectamente a la pelota aún jugando afuera y cubriendo situaciones. Ah. Eh, la pisada de Ben esto es importante, eh, conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que los coaches decimos mucho o trabajamos ángulos directos, corre a 45 grados, corre a 90 grados, y realmente el fútbol tiene que ver con qué tan rápido eres y qué tan rápido es la persona la que persigues o a la que lees. Porque yo no le puedo decir a un jugador como este, 45 grados, a lo mejor corre 45 y no lo alcanzas, no llegaste. ¿No? Y realmente lo que tengo que buscar ahora es busque el ángulo correcto de acuerdo a tu velocidad y la de tu hombre y la no, el hombre que llega. Son cosas que nos, que nos cambian, con alguna palabra, eh, el, el, el, el fútbol. Es como eh, todo con el coach Alegría dos años fue a Y platicábamos que nos costaba mucho trabajo en quitar el casco o dejar de utilizar el casco, sobre todo en infantiles. Muchas veces tiene que ver desde cómo le enseñamos. Eh, hay un psicólogo aquí y no me va a dejar mentir. Cuando tú le dices al chavo, cruza el casco, lo primero que hace es meter el casco. Porque está cruzando el casco. Él, él, él entiende que lo que tiene que utilizar. Como referencia es su casco. Entonces, si yo le digo cruce el casco y después sí. no lo metas, o, o lo meto o no lo meto, son detalles que nosotros tenemos que ir identificando como coches a la hora de enseñar. Mete el hombro, busca tu cachita en la nalga, donde obviamente él quite la cabeza del, del contacto y le permita jugar dentro de lo que es las reglas del fútbol y, y teniendo un ángulo adecuado para que cualquier cualquiera que sea tu. Si te aclaras de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, las dos, las dos son buenas. Son, se enseñan las dos porque no sabes en qué momento vas a utilizar cuál. Bueno, lo que es importante es que cuando tú enseñas, quita la, quita la palabra casco de tu vocabulario. Eso te va a ayudar. ¿Sí? Pista panorámica. Tu servidor lee con corredores. Tiene un hombre en Backfield, que ahorita lo vamos a ver, como hombre llave. Pero trabajar mi vista panorámica me va a permitir saber... <risa> a probar. <ver>? <risa> <risa> para no pasa nada. vista panorámica la tengo que trabajar todo el tiempo y es muy fácil de enseñar. ¿Sí? Yo puedo estar viendo al coach, pero tengo que saber que alguien mueve la cabeza, que alguien se rota las manos, se toca la gorra, platica con su compañero, señala algo, mueve la cámara. ¿Sí? Puedo estar hablando, pero tengo que saber qué está pasando a mi alrededor. ¿Qué es esto? Si yo soy Linebacker Mike y tengo al corredor y le digo, hey Linebacker Mike, te vas a mover tan profundo como él se mueva siempre y cuando no hay pull. Y si él se mueve lateral y no veo el pull, seguramente sigue corriendo. Pero si yo en el momento que le explico que tengo que saber qué está pasando en la línea sin perder mi llave y cuando, yo, cuando él se mueve sin dejarlo de ver, veo un pull, hombre, oh, tengo que de así. Eso lo trabajo muy fácil con dos linieros, o con empezamos inclusive con pelotitas. Y simplemente el chico tiene que saber cuál es la pelota que, que aviento para yo poder empezar a trabajar mi lista patorática a la diseñada. ¿Sí? La colocación, como les dije, les mencionaba, es, una, es un frente básico. Muchas veces cambiamos, de acuerdo al lado claro, al lado corto, y la formación no les del tipo hay equipos que son, eh, corren más frontal, hay equipos que corren afuera y obviamente tenemos que apostar a nuestros jugadores y siempre algo que les digo es pon a tu linebacker, pon a tu jugador en ventaja, cualquiera que sea la ventaja en la que tú vas a jugar si tú pones a tu jugador en ventaja con una buena lectura, tienes un porcentaje alto de que, de, de, de que tu jugada sea a favor pero si el de asignación ya está mal, seguramente lo que viene no va a ser tan bueno ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí coches? Eh, lo último es, cuando yo tengo un hombre llave en el backfield y se aleja o va al lado contrario, hombre próximo en backfield se convierte en el llave. ¿Ah? Ahora sí coach, la sigue, gracias. Vamos a trabajar, espero no nos dé tiempo, contra dos corredores, un corredor y empty. Solo esos tres espacios para poderle eh, hacerlo fluido. Que este, nos mantenga el interés de la plática. Gracias, mucho. El primero es un grupo completo, dos corredores, algo que utilizamos mucho en infantiles, dos corredores power fútbol. Tengo que saber, ¿sí? Como nos mencionaba, quién es el force, quién es el plus, quién es el gopas player. ¿Sí? ¿Y cuál es el ángulo? Él tiene que saber que desde su posición, ¿sí? Este es su primer gap de asignación y que cuando el flujo va al lado contrario ¿sí? como les mencionaba en la regla, se van los dos hombre próximo en backfield se convierte en millán ¿esto para qué? para evitar neje, para evitar goble ¿sí? para evitar cualquier eh, inclusive alguna reversible algo. normalmente cuando es reversible ¿qué hace el cuando picha la pelota o sea, no sale entonces si yo respeto esa parte el flujo se va, soy contact player no me interesa perseguir la pelota y sacar hasta acá me interesa que la pelota regrese a donde yo estoy. La se va a mover por dentro del, del primer hombre, ¿sí? siempre llevando mi pierna más cercana a su pierna más cercana. Cualquiera que se lance. Yo me tengo que mantener por dentro de la pelota y él por fuera de la pelota. ¿Sí? Buscando que siempre tengamos dos linebackers donde está el, donde está el flujo o el balón. ¿Dudas? Sí, señor. Estoy viendo ahí el trabajo que estás eh, diagramando. Talk, que eh, te dije es el, el cold player. Así es. En un flujo completo sí. hacia el play side. Eh, ahí lo estás poniendo a 45 a la jugada. Así lo, lo, lo, lo, lo, lo trabajas. Que vaya a 45 o que vaya a 90 moviéndose lateral. Él tiene que ir tan profundo como su hombre y abe Como su hombre y Si yo lo muevo lateral y hay un codpack, seguramente alguien en un ángulo lo va a terminar. Eh, eh, empujando, okay. entonces, eh, si yo en el movimiento ya es que mi hombre no tiene la pelota y es que no hay nada que regresa, ¿sí? mi vista cambia por el corredor, viene, a, viene en cotback. Yo tengo que colapsar con okay. la pero hasta que la pelota define. Si yo me muevo antes o me muevo lateral, el último hombre seguramente me va a terminar tomando en un ángulo o empujándome. Algo que sí, les digo sí, sí, a los linebackers sí, que les... me ayudas sí, mucho en el desplazamiento, ¿cómo sería si, para poder tomar ese Si él es el bloqueador, nunca me puedo quedar lateral o al lado de él, porque me va a terminar empujando. Si yo hago el movimiento y ya viene el crossback, tengo que bajar pierna y brazo, esconder mi cuerpo y quedar en las nalgas del ofensivo para evitar que él me siga bloqueando. Si yo me quedo al lado, seguramente me va a terminar abriendo. Tengo que pasar, barrer y apretar el espacio para poder yo colapsar ese coto. ¿Sí? Ok, responde el cruce de, El desplazamiento, ¿cómo lo haces? ¿A 45 lateral para poder...? Es que... Tu pierna va a ir en relación a ese hombre. Si la pelota ya está, entonces sí tengo que ir acercándome a la caja. Ya no me muevo la va, va a ir tan profundo como la pelota se mueve. Si la pelota va muy afuera, no tiene caso que él vaya aquí a 5 grados. Tendrá que moverse y después sí buscar un ángulo al hombro interno de la pena. ¿Sí? ¿Sí, coches? Sí, sí. Siguiente, coches. Cuando es la carta, cuando es una poder, las, las flechas en verde es donde se inicia la pelota. ¿Sí? ¿Quién queda afuera? ¿Quién queda adentro? Y tienen una llave. Cuando nosotros tenemos un equipo. Juega formación pro oí, como está, linebacker Mike, su hombre llave va a ser el pullback. Él es ese su hombre llave, siempre y cuando no haya pull. Si hay una trampa, él tendrá que redireccionar. Nuevamente, overlord. Linebackers externos van a leer a través del segundo corredor. Si mi corredor se va, mi hombre próximo va a fin, cualquiera que sea, se convierte en un. Si le al lado contrario, él se mueve, ellos dos se moverán si no hay pull, y él tendrá la lectura del siguiente hombre ¿sí? ¿dudas? siguiente el coach. esto viene ahora ya en un flujo dividido ¿por qué le marco dos? una vez más si hay pull si hay pull, él tendrá un hombre de top si no hay pull, en el momento que no hay pull sé que la pelota va a ir ahí ¿Sí? Hay, hay, un, hay muchos equipos que hoy en día ya mueven a este señor, y lo van a poner aquí, lo vamos a ver más adelante. Y hay un 80% de jugadas, al menos en el año pasado la Liga Mayor, cuando los equipos con los que jugamos tenían ese pullback, ese pullback estaba involucrado en la señal. Llámese counter, llámese poder, llámese putle, llámese pantalla, ese pullback estaba involucrado en las señales. Y entonces hacemos que cuando él se cambie la imagen lo puede identificar, inclusive recorrer lo vemos en la que sigue, por eso lo pongo así si, si cuando él se mueve no hay pelota tengo que redireccionar él se ve de mi caja, ya no es mi problema ya va a ser el problema de él porque para él, su llave ya se fue hombre, próximo como un papel es mi llave ya la intercambio, ya no tengo que seguir hasta el lado contrario yo no soy responsable de la allá. soy responsable del contaje ¿Sí? O el sea, sí, señor Mike tiene su llave con el fullback? Sí. o con el él, así como está con el primer corredor. Ah, okay. Entonces si él se va, pues él se aleja, si él se, él se va y sigue sin pelota, mi hombre próximo va a Exacto. Y así como está, seguramente sería una, una play action o alguna cosa diferente, donde él tenga ya como que moverse en una asignación de paz. Pero ya no hay pelota directa. Si él termina saliendo, sería asignación de él. Sí, él tendría que hacer una asignación de pase, ya sea atajar o moverse en, en, en profundidad depende del joven y este señor, su llave que la ataca y por ejemplo en, en el pre ah, ¿no? sí. Willy y el Buck tienen lectura con el de atrás sí. ese es su hombre llave, su al sí. de atrás Así ya es. dependiendo, cuando inicia la jugada donde se mueva, se convierte en su hombre llave Así que se le acerque ¿No? y la idea, la idea es que no te muevas lo que nos pasa mucho con Ed imagen es cuando la imagen se mueve hacia adentro por algún flujo de, de algún hombre, de cualquiera, que tú me digas, que no es que está viendo cualquier otra cosa, y él se mueve hacia dentro y la pelota regresa, este señor le va a pegar de adentro. La idea es evitar que, que nos agarre, seguramente ustedes lo han visto en algún juego, se mueve su jugador y cuando quiere regresar, ¡pum! Ya lo bloqueó y la pelota termina fuera. Lo que buscamos nosotros con este tipo de lecturas es que se Gracias. Trampa, lo que ven aquí en negro es una trampa. Trampa de edad, ¿Sí? pull back, take back se va. Si estamos viendo a Mike, y Mike sabe que esta es su llave, y su llave pisa de frente, sí, o pisa hacia afuera, como está la posición, y él pisa, pero hay un pull, ¿qué tendrá que hacer? ¿Cuál es la parte más noble, más noble de un pull? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la parte más noble de un ¿De un hombre cuando trampa a coche. El que viene... O sea, no, no tiene buen, este... Una buen balance. ¿no? Exacto. Tengo que buscar colapsar antes de que él se ponga de frente a Si yo en el movimiento, ¿qué busca él? Pues pegarle a alguien seguramente por la situación y abrirlo para que la pelota pase a su tales. La idea es que si el man que está ahí, mi mejor contacto es mi hombro externo a su rodilla o a un muslo en este caso a la calle, para evitar que él esté en una buena posición para bloquearle y con ese mismo contacto podamos cerrar ese gap, un speed, es un speed, es un speed, ¿Cuál es la idea? Que la pelota choque, colapse y vaya sí, sí, hacia afuera. En este caso si sale el pull y el fullback vaya a rellenar ese espacio que deja el dar entonces es igual mi movimiento empieza hacia un lado y si sale la trampa entonces me sí. voy a no me acuerdo, la trampa, inclusive ¿sí? con esa pisada haces que el pull abra un poquito más y te genera un buen espacio para poder colapsar al si tú atacas de frente, muchas veces inclusive terminas alejándote de la pelota tu pisada o el, el, el, el, el step que tú tienes de llave o de lectura con él, te va a permitir colapsar más adentro. incluso a nosotros lo que nos ha pasado es que se meten, pero los que vienen haciendo el inside están llevándose al primer nivel y se llevan también la porque solito se mete, ¿no? Entonces es cuando tienen que moverse un poquito más el diagonal. ¿no? Exacto. Ese es un buen tip. Cuando tú manejas over de top, tienes que decirle al linebacker Mike que nunca puedes rebasar la pelota, tienes que mantenerte en el hombro interno de la pelota. Si muchas veces el alma que se mueve de más, el mismo pool te termina pegando y te termina abriendo. Lleva dos. Exacto. Pues la idea es que tú te mantengas en el hombro interno de la pelota. Y aunque el pool ya pasó, no hueles. Porque sabemos que va a regresar la pelota ahí. Estoy confiando en que los demás están haciendo su trabajo y que yo lo primero que tengo que hacer para ayudar a alguien es cubrir mi asignación. ¿Sí, coches? Sí, sí mil gracias gracias. Counter, aquí está, ¿Sí? pull my redirección, over the top. Hay dos pulls, ¿Sí? yo tengo que saber que si mi llave inicia y va al lado contrario, esta es mi siguiente asignación. Mm. Oh, voy por boca, Mike Inicia el pullback Pero hay dos pulls Over the top Over the top En el hombro interno de la pelota No puedo pasar Porque también yo no sé si es counter O si el fullback me está leyendo Con algún pull para poder correr de frente Con ese tipo de lectura no. Mata las dos señales Over the top Nosotros con la línea defensiva Espileamos la pelota Él tendrá que quedar afuera Y él tendrá que quedar adentro cumplimos la regla que los dos linebackers estén donde la pelota se mueve. Force plus y plus player, Copa. Y Prosperia, perdón. Copa P será el último. ¿Quién es responsable de saber que él se quede a bloquear, que no salga en una pantalla, que no salga en una puse. ¿Sí? Y obviamente el con conté con la pelota. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro hay atrás? ¿No coches Gracias, Rico. Siguiente flujo completo afuera, muy sencillo. Ya lo revisamos. Queda afuera, queda dentro Con el último hombre de backfield, hay una formación de split. Y ahora el corredor, este es mi llave, se va. Próximo hombre de backfield se convierte en mi llave. Él tendrá con esta asignación cualquier regreso o algún kit de coreback. Si hay algún pool, si hay algún pool. Over the top Y este hombre sigue jugando con su llave Para quedar afuera Y la idea es que siempre tengamos Dos linebackers Aún con full donde la pelota está sí ¿Se coche ya? Ok, siguiente mi coche Lo que les mencionaba Fullback Este señor nos da un gran tip Leo Cruzado Leo Cruzado ¿Sí? Porque aunque él se mueva, primero le pido al señor que se coloque siempre que tenga un hombre cargado en el hombro externo. Y le digo, si es muy rápido, si es muy rápido, pues tandem inclusive juegan dos. Con esos es una técnica como si hubiéramos un hombre fantasma aquí. Juega afuera, puedes jugar tu gap perfectamente, sí, pero vas a evitar que él en alguna carrera afuera te mueva. O lo enventaja otra vez. ¿sí? Y entonces, sé que si él va afuera, tengo este hombre como force, plus, y como él ya se fue, la asignación viene al siguiente hombre que queda de back para evitar naked, play action, RPO, trap, cualquier cosa que vaya al lado contrario. Y vuelvo a cumplir la regla, dos, donde la pelota está. Si el pullback se moviera de lado contrario para atacar a un poder que lo hacen muchos equipos, ¿Para mí qué sería, coach? ¿Para mí qué sería ese movimiento hacia el lado contrario? ¡Exacto, un pull! ¿Y qué tendrá que ser el back? Over the top. ¿Qué no le digas más? Es tu llave el backer, Mike. Yo estoy viendo la señal y tengo que saber que es mi llave y que tengo que tener la vista panorámica. En cuanto él se mueve o piso, él se mueve, over the top. Lo dejo pasar. Nunca vayas adelante de él porque te va a bloquear y la pelota corta tu pie externo, en su pie interno, ya pasó. Entonces, como mi hombre de bajo y ya se fue, próximo sí. es mi llave. Tengo que saber qué profundidad lleva el de atrás. ¿Sí? Sencillo. Y entonces, obviamente, cuando él venga, como él tiene esa lectura cruzada y él se mueve, colato la pieza. Sencillo. Sí. ¿Sí? Siguiente, mi coach. Aquí está lo que platicábamos. ¿Sí? ¿Esta señal qué sería? Hay un flujo de fullback, pero el corredor se va al lo contrario. ¿Qué correría la pelota? ¿Corre va? va? Él va a venir a bloquear. Él viene, él viene con el flujo. Él, este señor hace el engaño y corre la pelota. ¿Quiénes ¿quién son coches defensivos de aquí? ¿Quién no ha visto esta señal? ¿Estamos de acuerdo? La van a ver en los próximos años, mucho tiempo. Es una buena señal. ¿por qué es una buena señal. Porque si él se atora. O lo que le decimos al culva. Eh, al Perdón, Aleva, Mike. Cárrate. Cárrate, cárrate, ahí va el No tiene la culpa el mar. ¿No? Pero no le decimos que si él regresa tiene que hacer over de top y entonces él colapsa o lo que dice, dispara en tu grieta pues sí, sigue disparando él va a hacer su asignación pero la pelota no va a llegar en el gap que él tiene que cubrir entonces tengo que decirle cuál es la asignación donde él se tiene que mover ¿Sí? y entonces poner en posición ¿sí? a mi lado se va a mover a la reversación. Okay, bueno, es, es Sí. Es que en algunos casos, pues bueno, en mi caso, he llegado a bajar al, al mic, a, no al nivel de línea, sino que lo dejo en lectura. Este, y al Wii lo abro completamente para el caso de la reversible. Uh -huh. No sé si eso se cree. Eh, bueno, para mí no ha funcionado en esa posición. Y evito que el Wii dispare, sino que el Wii se quede lo bueno, no explotando para que quede sí. la reversible. Sí, no es, o sea, no es malo. Lo que tienes que saber es cuál es la pisada que tú le vas a decir a este señor. Eh, vamos a ver más adelante, pero es una buena pregunta. Si tú tienes el corredor a favor o los dos corredores a favor, seguramente tu pisada tiene que ser claramente hacia adelante pensando quién va a venir a seguir. Si es este, si es un acá, pero si es este señor corriendo directo, Pero no puedes hacer lo mismo con este señor. Este señor tiene un fullback legal. Si él se tarda en atacar y la pelota es sí, transgar, sí. con la fuera posición te van a bloquear. Entonces, eh, tenemos que enseñarles a que cada uno pisa diferente. No es malo que deje salvo, seguramente es, es bueno si tu mic, aunque lo bajes, tiene la habilidad de, de buscar una ventana y meterse en la clara. Es legal, completamente legal. Si si te puedes llorar, pues que mejor todavía. No lo cambie. Si quieres, si quieres, se puede. Esto es algo que nosotros hacemos y nos costó mucho trabajar, ustedes saben que nuestra liga mayor tiene un año y subimos tres linebacks de juvenil a jugar mayor, entonces nos costaba nos costó no no, no no escondemos los récords, el récord es y está plasmado como es, como tal. Pero los que conoce los linebacks saben que eran linebackers. Les decía, yo, si eran como los niños, ¿eh? pues estaban jugando liga mayor cuando ellos podían haber jugado juvenil de otoño bueno, así es el destino en el momento en el que fueron desarrollando esa parte, nuestro destino fue cambiando y obviamente pues, se le evitado muchos problemas ¿Sí? ¿algo más de aquí? ¿nada? ¿allá? ¿nada? Sí, flujo dividido ya lo revisamos tengo mi llave cruzada fullback ya se fue lo que platicábamos pero él puede correr en cualquiera de los gaps o en el top él ya se fue, él es su asignación. Este señor es el que va a venir a colapsar de frente de la Mi hombre ya se va, próximo va es corredor, y como es el corredor me voy a, a mover tan profundo como la pelota se mueve. Lo único que me va a cambiar es si hay un pull. Aquí no hay pull, estamos jugando en, en, en un grupo dividido con un bloque básico, no hay pulls. Entonces, la lectura de los imagen sigue siendo sobre los ¿Eso es el club? Wing, es otra formación porque es Wing, Están los dos corredores del lado de Tenemos sí, la ala cerrada. Y seguimos leyendo cruzado. Para él el más peligroso es el primero. Si el primero se va, sí. próximo va a fin. Linebacker Mike sigue siendo mi llave. Y el linebacker Will, en esta posición, ¿cuál será su llave? ¿Cuál será su llave allá, coches? ¿Cuál será tu llave? ¿El coreback? ¿Qué es lo que podrías esperar ahí como la backer Wheel? ¿Puede ser una read option? ¿Sí? ¿Qué más podría ser? ¿Qué es una quick option? ¡Claro! O lead option aquí, también. Pero si el flujo se va, ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo peligroso Puede ser counter del A. Y algo que nos hace mucho daño porque somos muy reactivos con nuestros jugadores, ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Este señor tiene que ser un poquito más paciente. Sobre todo si su llave es Coreback. Si ellos sí, dos se van, vamos te Coreback, por aquí lo escuché. ¿Sí? Redoption, redoption. Pero en ninguna de esas, él tiene, tiene asignación de Todas esas son el flujo contrario. Aquí está el Force y está el Cross se este compara o cualquier cuestión de pool de salado ¿Sí? no le des tanta información tal vez solamente lo que necesitas saber no le digas tienes que leer línea al corredor si se va, si regresa todos vamos simpatibles y es bien complicado para nosotros hacerlo. ¿sí? ¿sígueme, Lush? splitbacks Lectura cruzada, una vez más, boc, lado contrario. ¿Cómo definimos al, al, al hombre que lee la Mack? Por el número de hombres de un lado y del otro. Si tuviéramos un cover 3 donde este señor está abierto y la caja es simétrica, ¿sí? Entonces voy a buscar por scout, el que es el pullback. ¿Sí? o el que es el hombre habilidoso que siempre le da la pelota para que sea mi Y eso yo lo cambio de acuerdo al scout, a la formación, al down distancia y toda aquella información que ustedes les han Pero, dime la jugada, dibujame la jugada que quieras y te aseguro que el Mike va a estar en posición de tacler Si su llave es correcta. Si es una PR, y los dos se van, él se va, próximo hombre en backfield, y se mueve al hombre Si la pelota se mueve al lado contrario. Entonces mi llave, yo sé que si mi llave se va, yo tengo que mantenerme en el hombre interno de la pelota. Y el hombre que sigue siendo force, son los dos hombres que están afuera. ¿Sí? Si fuera una PR, corredores afuera y lectura de coreback, él tiene que ir afuera, y él en su movimiento, ¿qué tiene, ¿Qué tiene que saber? Que nunca se va a mover por fuera de la pelota, siempre en el hombre interno de la misma no me preocupa, yo no me preocupa ir a volver a atacar el corredor me preocupa que el correo va la saque y yo me vaya porque no voy a atacar esa señal le vuelvo a decir al linebacker, Mike, muévete o quédate por dentro de la pelota y tú vas a estar en posición de hacer muchas señales él no tiene que venir a atacar la PR a menos que ya se haya definido él es importante a todo lo que se quede acá y él tiene que entender que no persigue el lateral y menos en diagonal si la bola no ha cruzado Reversible, go back Todo el tiempo ¿Sí? sigue el coach? Cuando jugamos a los linebackers afuera Que es algo que les mencionaba Voy a triangular ¿Sí? Tan rápido O tan lento como sea este hombre En primera opción Y después, ¿sí? aquí en ese caso tengo cerrado eh, hacemos algún, un reduce con el ala defensiva Para poder colapsar esta grieta Y que la pelota vaya afuera Y él tenga esta asignación sí, Si no tuviéramos ala cerrada sí, Obviamente jugaría triangulando De este hombre a este hombre Pero en esta posición, aún aquí Sigue leyendo cruzado ¿Por qué? que lo más peligroso es él Corriendo hacia acá Todo lo demás, si él Corre dentro de caja Está colapsada, está colapsada está colapsada no tiene nada que taclear aquí tiene que saber nada más que mi pisada va a ir tan profundo como la pisada del corredor ¿quiénes de aquí son coches ofensivos? ¿quiénes de ustedes utilizan o ponen al corredor en ventaja para este tipo de carreras? Uh, a ver si me explico si es una IR una jugada de zona interna colocan al corredor atrás ¿Sí o no? Y cuando es una, eh, una PR, que es un, una carrera al perímetro, colocan a este señor con tus talones sobre las puntas de cueva, es más, es decir, ligeramente adelante. ¿Sí o no? Sí, padre, sí. Esto es una, eso para mí es hijo de fútbol. Si yo soy la y veo que el corredor está adelante, ¡ey! ¡Ojo PR! Arpío, cómo va? más. ¿Sí? si yo veo que él está atrás, yo sé que si él está atrás difícilmente va a correr por fuera de caja no hay forma, tendría que chocar y después salir no, él está atrás Cierre. counter, play action Sí. pero me, me da la opción de yo saber y decirle a mis compañeros que este señor se va a correr aquí Águilas las blancas, lo pone atrás Quick option Lo pone al lado Hitch Lo pone adelante PR o counter Yo lo escoutero y lo voy y busco poner a mi linebacker en la mejor posición Al final todo el fútbol de ejecución se oye bonito En relación a los si no, si equipados Como bonito que lo diga Todo ¿No? funciona. Al final hay que practicarlo Pero tengo que decirle al jugador Tiene su llave ¿Cuántas veces hay un engaño? Y él hace un play action y él se mueve para atrás. Y lo primero que encuentra aquí es una pantalla de lado débil. ¡Touchdown! ¿Por qué no le he cruzado? Si es su llave hasta que él termina su asignación de engaño o de protección de pase, en ese momento llega a la profundidad. No va a pasar nada porque la pelota va a seguir ahí. Entonces, tengo que decirle quién es su llave y no confundir al muchacho. ¿Sí? ¿Te sigue mi coach. Formación, ahora ¿qué tengo? Tengo al corredor del otro lado. ¿Sí? Tengo un, una formación tren, que es un trip, pero bueno, el 10 está alineado, por eso llevamos tren. ¿Sí? Seguimos leyendo cruzado. Y lo más peligroso para él, que buscamos nosotros eh, evitar, es el arpio cuando el tren sale de frente, para que Mike no esté involucrado en que la pelota, eh, él tenga que caer al lado contrario el responsable del Codback ¿Sí? Este es hombre es el que va a tener que saber la posición del corredor y poder estar atacando físico la caja dependiendo de la colocación de que les acabo de mencionar. Si está atrás, si está adelante, si está al lado. Todos los equipos. No hay un equipo que no define. Porque igual el la ofensiva también busca poner en ventaja a sus jugadores para que la pelota en 31. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa parte para saber. Cómo colocarlos y cómo mover estos jugadores. Si yo cambiara un cover en un cover 3, entonces bajo seguramente un safety y recorro a la caja para que Mike pueda involucrarse más en la carrera. Si fuera un cover 2, un cover 4, y tengo una línea defensiva y hay marcas que me puedan soportar la caja, lo puedes. Yo lo puedo decir. Ah, ¿sí? ¿Nada? ¿Ahí atrás? ¿Todo bien? Entonces... <coughs> no cambia, no cambia las lecturas cambia la, la triangulación ¿sí? siguiente mi coche no cambia sigo con mis lecturas, lo único que cambia aquí es la formación una vez más, es un punch tengo que diferenciar si es strip, si es 3, si es punch eh, para yo poder realmente jugar mi ponch. mi coche? ¿sí? dobles, dobles ahora yo me voy a dos por dos ya perdí un corredor en caja tengo que hacer que Mike lea siempre con el corredor no importa el lado. sí y ahora sí Poki Will voy a jugar afuera no tengo uno un plus blocker como nosotros tenemos un plus player ellos ya tienen un plus blocker aquí y está allá afuera sí puedo jugar afuera y leer el cruzado él tiene que leer si tiene la pelota en contra, cara de coreback y que es lo primero que va a tener coach como peligro de su lado ¿qué digo? arpio, claro arpio y si la pelota se va ¿qué es lo que me peligra? counter de coreback ¿sí? pero si hay una counter de coreback él me va a ayudar con el over the top y él me va a ayudar a colapsar la caja ¿Si? ¿Sí? El del lado contrario que tiene la pelota a favor Él si sí tiene IR, counter, PR Y lo que tengo que saber es Cómo está colocado él Y tengo que saber yo que como linebacker externo Mi pisada a ir en relación A la pisada del pie más cercano Si su pisada es hacia adentro Nota que de frente solito se está perdiendo de la silla si la pisada de él es completamente lateral Tengo que pisar y ser paciente Y conocer mi velocidad Y la de él para tener un punto Donde poder comer el contacto ¿Si? ¿Sí? El contacto directo ¿Dudas? ¿Nada? ¿Está va Germán, ¿Corredor? ¿Corredor se va y, y no hay pelota? ¿Corre back? Para IR, play action, counter Cualquier jugada que me puedan sacar Listo, Esto solamente nos complica Nos complica Y no ¿Qué tengo que saber? Pues que él sigue leyendo con corredor La imagen mal Y que los externos vamos a leer con corra de cara de coreback Para saber quién es el que toma La, la carrera y la que toma el arquivo. ¿Sí? Que es lo más peligroso ¿eh? Si yo soy... Ayudo, Gracias Si ¿Sí él es el corredor yo soy coreback, y él se va a iniciar de este lado ¿Quién es el arpio? Es el imagen. Y la, la gran mayoría de los equipos, cuando pasa esto, él termina corriendo al lado contrario ¿Por qué hacen esto? Para que el arpio se mueva lateral y entre el lado. Sí. Entonces, tengo que decirle al imagen: Si el corredor se va al lado contrario, costback, costback Cupul, te va a llegar ¿Sí? Linebacker Mike, si él inicia de frente, gracias Coach. Si él inicia de frente, me muevo. ¿Hay algún pull? Scrape. Y si no, me mantengo en el hombro interno de la pelota. No hueles de más. Él va a ayudar en esa carrera. Y él va a venir a jugar ¿sí? el arquero. Solo por la posición. Tú tienes que decirle al, al linebacker que tiene que saber si realmente el cornerback va a estar con su cara aquí, ¿sí? viéndome. O él realmente nada más quiere entregar y está con su cara aquí para saber yo qué tan rápido ¿Sí? me puedo mover acá. ¿Sí? ¿Le sigue el coche? Ya, ya, ya acabo, ya acabo con su ferro. Siguiente. Sigo con trips. Corredor a favor. ¿Sí? Él tiene la carrera a favor, depende de la pisada. Mike, cara de coreback. Y este señor tiene igual RPO y cara de coreback para cualquier carrera. Siguiente el coche, Trips Ahora la pelota está del lado contrario Y hay muchos equipos En tendencias ofensivas Que cambian No es lo mismo jugar aquí un cover 3 Que jugar aquí un cover 3 Porque obviamente la salida de ese señor en un flat Nos complica para jugar de cover Entonces tengo que acomodar a mi gente Pero no dejo de perder mi llave Si este hombre se va En este momento coreback, seguramente si la pelota viene de este lado lo primero que va a hacer es que girar la cara gira la cara, ¡pum! Oh, sobre él. ¿qué tengo que saber? la profundidad y la cara de coreback lo que le llamamos aquí coreback intention saca la pelota coreback y tira aquí lateral completamente no puedo moverme lateral tengo que atacar la pelota hitch como pistol como le llame es una jugada atrás de la línea pero si el back intention en un one step es en diagonal entonces me voy a mover sobre el receptor abierto próximo a mi posición máxima velocidad ¿Sí? y solo tengo tres pisadas ya leí la primera para ir afuera la segunda que me da la posición en la que veo la profundidad del receptor y la tercera que me va a llevar tan profundo como el receptor se mueva porque esta me va a decir si es un rápido adentro, si es un stop o si es un vertical donde no tengo nada que hacer. Sí. Y esta me va a llevar en esa dirección y no me paro hasta pegar. Si cuando llego a él la pelota no ha sido lanzada, ¡bum! Me planto y gano profundidad para llegar a mi designación y tener otra vez colgado. ¿Sí? el coche. Sí. Saludos. Empty, esto es un cover, cada quien lo juega diferente Esta es una opción, esto es lo que nosotros jugamos y lo que nos ha funcionado De igual forma, siempre busco, siempre busco que el chavo tenga una llave directa Tengo que saber quién es y por qué Esto es un cover, 3 de un lado, dos del otro ¿Cuál es la idea? Tener ventaja numérica cuando la pelota se va. Si nosotros jugamos cover 3 de este lado tengo un corner jugando un divider Aunque no pueda jugar afuera buscando eh, Que no tire la pelota rápido aquí ¿sí? Un divider Un cover 3 Tengo un punto en la zona Y tengo un hombre que va a leer 3, 2, 1 El primero que entre El número siempre de afuera hacia adentro 1, 2, 3 Y él tiene lectura 3, 2, 1, 3 Me ataca, lo choco 3 se va, busco al 2 Y me voy recorriendo Y acercándome a estos señores y la idea es tener un cuadro donde tenga yo el primero que sale, el primero que entra, el segundo afuera, el primero, el segundo afuera y el segundo adentro, y tener 4 contra 3. De un lado y del otro lado, 2-1, 2-1 por flat, espía, ¿por qué espía? Porque si en mi movimiento ellos siguen y el core que tiene su cara al lado contrario, tiene caso que me abra Me moviendo, buscando cualquiera, pero que cruce hacia mí. No lo echen, no no. Tú vas al 2-1 al y anda por acá el otro persiguiendo y la pelota está del lado contrario. Tú te das a dar cuenta cuando los receptores están involucrados en el espacio, no lo están. les hay, pasa. ¿Sí? Pero siempre van a tener una asignación. Lo mismo es Pakistán: 3-2-1. Si yo ya me moví. ¿Eh? y no ha tirado la pelota Gorevack Gorevack sábado contrario necesito ayudar con esto todo atrás está cubierto pero podemos nosotros recorrer a Mike y a Will defendiendo la serie en caja buscamos que estos cuatro hombres Roger, de la forma que ustedes me digan con Alonso trabaja mucho el bull rush y algunos cruces está bien de repente podemos tirar tres hombres en un en un rush en un speed buscar algún espía, pero la idea es que ellos puedan colapsar la caja y se que la pelota de ¿Y sigue el coach? 4 por 1, lo vemos todavía en algunos lugares. ¿Qué va a pasar para Will? Mira, tenía que al 2, lo único que pasa es que lo cambia. No cambien tanto. ¿Qué hago? 1-4 por rock and si yo estoy de Will y sé que tengo al corner y al Septi aquí, puedo jugar más libre con lo que el coreback haga. Si el coreback saca la flota y va a tirar al lado del tetra, corre lateral. Porque él va a leer 3-2-1, 2-1-3, y si se fijan en esa combinación, va a ser que cada quien quede en su zona. ¿Sí? Pero él me va a ayudar con esto. Si el intention de coreback es al lado del tetra, él va a leer 4. Cuatro se va, me muevo al medio esperando lo que llegue. ¿Sí? Cuatro cruza. ¿Cuántas veces han visto el cuatro cruzando? Muchas. Hay que correr. A veces nos cuesta mucho trabajo hacer que el chavo lo entienda. Pero si lo entienden van a ver cosas muy buenas. ¿Sí? Y obviamente, bueno, la cobertura atrás total. Y lo único que cambió es que el hombre que tenía aquí, como dos, ahora es el cuatro de nuevo. ¿Sí? ¿Eh? Dudas hasta aquí. Siguiente el coche. Algo que, que a mí me ha ayudado mucho. Prepara sus drills. Si tú llegas a una práctica sin un drill, e inventar fútbol a veces nos sale, pero a veces no nos cuesta mucho. Todos lo hemos hecho, yo lo hago de repente, ay se me olvidó comer la práctica y ya llega el coche, oye, hoy nos ha práctica? ¿Qué nos toca? Y eso ya inventar. Te pasa una escala, pero si te pasa y es constante, algo tengo que hacer, algo yo tengo que cambiar. Y eso es algo que el Luis mencionaba al inicio de su plática, son hábitos. Si nosotros hacemos el hábito de llenar nuestra práctica, les aseguro que no nos va a pasar. Pero si nosotros no lo... No, algo que me, me pasa mucho es, no analizo a veces lo que me dicen o lo que me pasa, y lo vuelvo a hacer. Entonces tengo que hacer conciencia de que eso que estoy haciendo me está afectando. Para que cuando lo hagas digas... ¿Por qué lo no vuelvo a hacer? ¿Por qué si ya lo hice mal lo vuelvo a hacer? Y te va a pasar sí. Pero le que caeras conciencia y cada vez te pasa bien. Uh, Hacemos un, uh, le, puedes abrir la liga, mi coach? A ver si. A ver si jala. Hacemos un manual de Drips. ¿Ah? de la En cuanto si lo hago un día con conos, lo hago un día con tangos, o lo hago un día con lilas, o lo hago un día, con, Dizas, o hago un día con, con compañeros. Que tú tengas un manual y que digas, este no me está funcionando, este no me está funcionando y tengo que cambiarlo. ¿Sí? Al igual que eh, haces un manual de, de tu posición. ¿Por qué? Porque bueno, al final tengo 50 años y llevo 30 escuchando fútbol, jugué 20 fútbol y. Eh, me costó mucho el trabajo de, de inicio, poder hacer un manual, porque mejor no bueno, tienes la idea, no tienes las herramientas, no te genera, muchas cosas, pero al final cuando lo haces, y si tú lo ves plasmado ¿sí? y, y lo presentas a los chavos y se lo compartes, si hago eso por esto, hago eso por el otro, la verdad es que eh, es muy fácil. Cada práctica, como decía Gibran, nosotros las grabamos y si a veces somos muchas unidades, no alcanzamos a grabar alguna unidad con con, con, el RAM, con el foro, lo grabamos con el celular y lo subimos al foro, de modo que de todas maneras yo lo pueda revisar y cuando no lo puedo revisar en foro, pues lo reviso en mi teléfono y se lo puedo compartir como un video de WhatsApp a mis jugadores. Hey, checa tu paso en falso, hey, checa tu posición, ya estás leyendo, sí? cosas que hacemos y yo que se pasar pasar ese patio, gracias está. Ahí está. Ahí Ese es el, Ahí es el Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. tenga comunicación para no seguir una trayectoria, ¿cómo te das cuenta que lo hace? cuando cuando tienes comunicación y tienes que hacerle ver que haga conciencia que si yo grito un in tú lo sigo tienes que generar esa conciencia hey nunca le pegues o choques a alguien que si te aleja de tu zona cada que tú hagas esto, tu pelota te va a quedar aquí atrás es que le generas la conciencia si yo grito in porque no lo voy a seguir. ¿Estás de acuerdo? Hazle, haz haz lo que él piense. Entonces, lo que hago, y cómo, me, cómo verifico que están mejorando su equipo de fútbol cuando ellos señalan, cuando ellos tres se hablan. Si hay una comunicación, si ¿sí? le pones muchas gracias. Todo está Deca, deca, el otro, si ¿Sí, se jugaron, como se, se mueve con coreback hasta darse cuenta que no tiene la pelota. No necesita taquera necesita el gotback. Él va a regresar aquí. siguiente, ¿Sí? coach. Señalan, ellos señalan, fíjense la posición, ve la posición como no ataca como debe de atacarse. ¿Sí? ¿Ya está, pelas? ¿Están de acuerdo? Y ahora se la y obviamente yo creo que él me está atacando. Siguiente señal. Aquí me voy a repetirlo, siempre que yo le diga algo pues y no lo repita. Repite la señal, no me importa, lo tiene que entender. Ve su pisada es diferente, está en mejor posición. No tiene nada de... O sea, no me da pena grabar algo, porque se le Todo fuera perfecto. Él tiene que entender, su pisada su posibilidad no es correcta, lo tengo que repetir. Siguiente le El paje del mayor que tiene más de 22 años, todos los demás son menores. Vean la cara de Mike. ¿Vieron dónde está Mike? Vean la cara de Mike. Su llave, ¿Qué? ¿qué hace Mike? Se pasa. Regresalo, mi hijo. No, perdón, la que sigue, la que sigue. Tiene que mecanizarlo. ¿No Ahí está señalando. Cada quien señala su llave. ¿Está bien? Hombro interno. Solo es una pisada, pero una pisada es otro caso ¿Te fijas? Regresa en el coche. Si lo vamos viendo lento, él tiene su llave y su llave se aleja sin balón, cambia su mirada al próximo hombre en backfield Y se mantiene en el hombro interno. Ahí está. Boom. Cambio de sigue el coche. <risa> Tenemos que practicar todo, toda la progresión. Dos corredores, dos corredores en split, split perdón, corredores ahora con un fullback cargado.